¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cast. Bueno chicos, no sabéis el vídeo que tengo hoy preparado Quiero que dejéis un gran like Os comento Bueno, voy a comprar con mi dinero La oferta, una de las dos ofertas que hay Para poder obtener la nueva pintura especial eh, Voy a gastar los 10.99 Los voy a comprar para poder ver esta pintura Poder enseñaros la a vosotros, así que de verdad chicos Dejar abajo un like Porque voy a meter por primera vez dinero a Este juego, de verdad ¿eh? quiero que Reventéis el vídeo a like, voy a proceder A comprarla Lo... Ahí está la contraseña Lo dejaré borroso Para que ninguno de vosotros podáis verla, vale Allá voy, comprar Me pide la huella Verificamos sí. Pago realizado correctamente Y piel especial Desbloqueada chicos Puedes aplicarla en cualquier momento Desde el menú de selección de piel Bueno Y ya por no hablar De esas 250 gemas Que chicos Tampoco he dicho nada pero estamos Nada, yo ahora mismo Estoy viendo que tengo 4.996 subs Vosotros cuando veáis el vídeo Seguramente tenga ya 5.000 Habré llegado a los 5.000 subs Chicos, de verdad Muchas gracias a todos los que me veáis Compartáis los vídeos Todo Muchas gracias, somos ya 5.000 en el canal Voy a celebrarlo de una manera Que va a ser abriendo máquinas legendarias Nada de máquinas comunes todo, máquinas legendarias con las gemas que veis ahí, eh, no sé si haré una aperturita antes normal para intentar llegar a esas 1500 y abrir así en vez de 14, 15, no lo sé, chicos se vienen cosas muy gordas al canal, entonces si no estáis suscritos, suscribiros eh, si lo estáis, darle a la campanita porque muchas veces nos llegan las notificaciones. Nada, nada, no me enrollo más. Muchas gracias a todos los que estéis ahí apoyándome desde el principio, los nuevos también. Bueno, vamos con el vídeo que al fin y al cabo es de lo que va de esta pintura. La vamos a utilizar con el mini tanque. Vamos a intentar hacer una buena partida. Vamos a seleccionarla. Ya estáis viendo cómo es así como distorsionada va a ser un poco raro vamos a ver cómo va cómo funciona así los coches Venga, vamos a meternos en partida por ejemplo aquí mismo en parque acuático y bueno de momento bien se va moviendo como veis está chula las cosas como son está chula se mueve sobre sí misma a la vez que se mueve el coche se mueve también la pintura Está. Está. Estamos jugando online, chicos, ya lo sabéis Muchas veces, muchos de vosotros me paséis fotos Que os salgo en partidas en las que coincidimos Bueno, dejadme abajo en los comentarios si me habéis dejado Si me habéis visto alguna vez en partida o no Que a mí todo eso me gusta, chicos Me paséis capturas y yo os veo bueno, llevamos 5 Todavía no nos han tocado mucho Vamos a intentar también hacer Las misiones diarias Que nos salen No te caigas No te caigas Mini tanque Ahí está Bueno, también dejadme abajo en los comentarios Si os gusta la aventura. Madre mía, chicos Las cosas que se, que se van a venir al canal No paro de pensar en esa Máquina En esa apertura de máquinas legendarias Wow Ahora que llegamos a los 5000 subs Se vienen cosas muy chulas Abriré los regalos de navidad dentro de poco Estoy todavía ahorrando caramelos Pero bueno, supongo que le faltará poquito Y nada, máquinas legendarias ¡Oh! Dios mío, pero este, este tío, ¿dónde va? ¡Madre mía! Vamos a intentar reventarlo ¡Uy, uy, uy, uy! ¿De dónde ha salido 96 coronas? ¡Dios de mi vida! ¿Pero dónde vas? ¡Ay, reventado ¡Reventado! Anda, podría haber salido ya más coronas, chaval Que no te dan nada ¿Este qué? ¿Muere o qué? Ahí está, 25 coronas Venga, vamos Mira el carrito, ese, ese coche es nuevo El carrito Vamos a poner por aquí minicas Venga, 26 coronas, chicos De momento con el que no está nada mal 27, 28, a ti que te doy, también me llevo tus coronas, 30, las minas para poder protegernos, ya va, 32 coronas, no está nada mal esta, esta partidita con el mini tanque, con esa nueva pintura distorsionada, es roja, me atrevería a decir que de las que más me gustan, ¿eh? Dejad un like, eh, chicos Me he gastado el cash Me he gastado el cash Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuántos de vosotros también la tenéis? Está que no me de eso 38 Mega que está saliendo buena partida, eh, chicos No, no, no, no no. Cuidado Cuidado, muchacho Que te caes Va, va, va, va Va, que no salen Salen coronas, machi Aquí está, aquí está. No, no, no. Jolines, tío. Jolines. Y me da. Y me da el submarino. Es un normal. Dios mío. Nueva pinturita, chicos. Jo, jo, jo, jo, jo, 40. Mira, va. Y misión completada, chicos. Easy. De momento. Mira, vamos con, con vida. No sé si ya a 96, 90... Y... Madre mía. Ah, al final me ha dado... Y me va a otra vez... Mikawin. Eh? pesado el tío este. Uf, me ha reventado en un momento. Ya me ha jodido toda la partida. Uf. No, no, no, no, no. Ya está. Me han reventado. Nada, chicos. Yo creo que con esta partida está más que visto. Lo dicho antes, dejar un grandísimo like, de verdad chicos, me ayuda mucho para crecer. Suscribiros si no lo estáis, espero que os haya gustado esta pinturita que os he comprado para vosotros jugadores. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, capítulo, eh, vídeo, como queréis llamarlo, de Clash of Cards.